Pues imagínatelo, imagínatelo y más en un graná con el frío que hace en un enero, en un diciembre. Y llevamos ya así por lo menos cuatro o cinco años igualmente, en el verano igualmente. Y ahora en el invierno, en el verano que quieras que no, pues te vas a la calle, por ejemplo. Pero en el invierno que no puedes salir a la calle, tienes que estar en la casa con una manta, aún así, no te metas en calor. Yo, no, yo tengo un niño de cuatro años, yo no puedo bañarlo, tengo que llevarlo a un colegio, tengo que lavar la ropa a mano. Fatal. Las personas mayores que lástima han fatal. A muchos de mis amigos la han tenido hasta que en cama, porque se han resfriado. Se han resfriado Las personas mayores que no pueden salir a la calle con el frío en la casa, sin brasero, sin una mica brasero, se han puesto malo ¿Y qué es lo que están haciendo? que me has contado antes? Pues se han tenido que ir de vivir aquí. Se han tenido que ir de vivir pagando un alquiler en otro lado por, porque dicen que no. Dicen sé que me voy a morir. Pues te puedes imaginar, de entrada ya el frío, la, el, el poco ambiente de, de aprendizaje que tienes cuando tienes que tener a los niños entre el COVID y no tener un mínimo de calefacción. El, todo el tema de secretaría, porque no te funciona un ordenador, no te funciona absolutamente nada. Nosotros proporcionamos desayuno a los niños por la mañana, no puedes calentarle la leche, tienes que darles desayuno frío. Para nosotros es caótico porque nos rompe toda la rutina de la mañana, toda. Es desesperante. Yo he estado más de tres años sufriéndolo en mi casa, en la parroquia, y nadie se puede hacer una idea de cómo desquicia, que tú no sepas que, que, que en qué momento del día te puedes sentar a trabajar, te puedes poner a hacer la comida, eso realmente desquicia. Y luego, pues, cuando se trata de, de una familia donde hay niños o hay enfermos, imagínate cómo, cómo se vive en, en esas situaciones. ¿no?